Bueno, en las últimas horas muchísima atención porque desde el Ministerio de la Defensa de Rusia lanzaron... 14 barcos, eh, eh, no se sabe para ejercicios militares, no se sabe cuál es la misión todavía, no lo ha especificado directamente la cartera de la defensa de la Federación. Lo cierto es que la liberación de estos 14 buques rusos, según la información que está entregando el diario Avia.pro, pues esto puso al parecer en pánico a las autoridades en Kiev y según esta información, bueno, esta flota que ha sido ingresada al Mar Negro, incluidos cuatro barcos equipados con misiles de crucero Caliber, es lo que están informando los medios ucranianos también, el potencial de salva total del grupo naval ruso en el Mar Negro es de 32 misiles, lo que esto han especulado, han generado preocupación sobre un posible ataque con misiles en las próximas horas. Recientemente, las Fuerzas Armadas Rusas habían intensificado los ataques, que es contra objetivos militares ucranianos posiblemente para evitar una contraofensiva por parte de Kiev. Cabe señalar que los ataques se llevaron a cabo con misiles de crucero calibre, lo que es motivo de gran preocupación para eh, las autoridades en Kiev. Ahora, bueno, el ejército ruso estaría, eh, estaría utilizando no solo para la preparación para el contraataque, sino para todo el arsenal disponible de armas de ataque. Sin embargo, señala también los editores militares que por el momento las autoridades oficiales rusas no se han pronunciado sobre esta información y bueno es necesario tener un poquito más a fondo información por parte del ministerio de la defensa acerca de todo esto que están denunciando desde Kiev eh, dicen los editores que la presencia de un número tan elevado de barcos en el mar negro daría a pensar que se estaría preparando alguna misión respectiva contra Kiev y Ucrania por su parte dice que se está preparando para un potente ataque que con misiles, que si se produce es probable que se produzca de noche, como ha ocurrido en los últimos días en la declaración que ha entregado en las últimas horas eh, por parte del de Ministerio de la Defensa. En el último comunicado del Ministerio de la Defensa eh, de Rusia se ha hablado sobre los últimos avances del grupo de asalto en Bakhmut. Estamos hablando de los Wagner y han reportado también que el ejército continúa obstaculizando el ejército ruso, continúa obstaculizando el envío de suministros y Equipos para la en los flancos de Artyomovsk. En la zona de Donetsk, los destacamentos de asalto continuaron luchando en la parte occidental de la ciudad de Artyomovsk. Las unidades de las tropas aerotransportadas prestaron asistencia, sofocando las acciones del enemigo en los flancos. Se conoce de las nuevas arremetidas de la SAFO en el Donetsk. También se conocen que dos drones cargados con explosivos arremetieron en un campo militar en la provincia rusa de Voronezh, Allí 14 militares sufrieron lesiones. También se ha reportado otro bombardeo de la SAFO al oleoducto Drusba en la provincia rusa de Briansk. Y otro dron ucraniano fue derribado en la provincia rusa de Kursk por el Sistema de Defensa Aéreo de la Federación. Señoras y señores, luego de las declaraciones que emitió el presidente Putin en el día de la victoria, se han reunido los pesos pesados en el organismo militar, en la OTAN, para analizar la situación y ver cuál era la respuesta a los señalamientos del mandatario de la Federación. Hoy en día eh, nuestra en civilización barra? está en punto decisivo y eh, nos enfrentamos a una guerra real, pero hemos contrarrestado el terrorismo internacional y defenderemos a la población del Donbass y eh, defenderemos también a nuestra seguridad. Bueno, pues recientemente toda la plana mayor militar se ha reunido. El director de la alianza ha dicho que el bloque militar tiene, ojo, tiene que disparar el gasto obligatoriamente en la defensa para alcanzar los objetivos del 2% en el PIB. Esto sucede antes de la reunión de la OTAN en Vilna, ha dicho Stoltenberg, quien es el director del organismo militar, que mientras nos preparamos para un futuro más peligroso, entre comillas, hay que redoblar los esfuerzos para mantener seguros los más de mil millones de ciudadanos de toda la Alianza Atlántica y defender el orden internacional basado en reglas. Admiral Bauer, uh, de, uh, Rob, usted uh, mencionó que uh, uh, hemos entrado en una nueva era de defensa colectiva. También esto dijo Stoltenberg, que los regímenes autoritarios están desafiando los intereses y los valores de la OTAN. Lo dijo Stoltenberg. En compañía con el sheriff del comando militar, el general Rom Bauer, que es el presidente de la Comisión Militar de la OTAN, que le da un tono o un matiz diferente a una inminente respuesta a los rusos y a la alianza occidental. Rom Bauer aclara el por qué no pudo asistir la delegación ucraniana a esta importante reunión. Se especulaba mucho en diferentes portales que podría ser porque no asistió el general Zaluzny eh, por el tema de estar eh, bueno, o que de pronto pues no podría mostrar resultados sobre lo que es la contraofensiva que se viene preparando, que se viene dando mucha mm, propaganda y que todavía no se ha eh, iniciado. I received a letter yesterday from the Ukrainian chot, our friend General Valery Zaluzny, that even his participation via BICE's VTC was impossible. Ha dicho Bauer que no llegó el representante de Ucrania porque está defendiendo su territorio de la de Rusia, especialmente se refirió al, como lo decimos, al representante Valery Saluzny, quien era esperado en esta reunión de la Alianza Atlántica y que se presumía lo iba a hacer a través de, bueno, videoconferencia pero que a lo último también canceló esta situación. Lo cierto es que Stoltenberg ha dicho que el mundo está entrando en una nueva era de la defensa colectiva. Según los detalles que ha entregado Stoltenberg le dicen a los rusos que la OTAN está preparada y que debe estar lista armamentísticamente para los retos de seguridad que lo define como una competición militar y esto le beneficia mucho a la alianza anunciando un cambio de modelo y estrategia frente a Rusia, es decir, Estar a la altura de Putin Fueron las declaraciones que ha entregado Por parte de la alianza en las últimas horas En las últimas horas se conoce Que un tanque ruso sobrevivió Al impacto de un misil guiado APKWS estadounidense Dice en la nota que después de que se supo Del comienzo del uso de los misiles guiados APKWS por parte del ejército De Kiev, se supo que Estas municiones eran completamente Bueno, deficientes contra Los tanques rusos, la razón para dudar De las capacidades de los misiles guiados es el caso según el cual un tanque de 70 milímetros golpeó a un tanque ruso y el misil no le infligió ningún daño de consideración, estas fueron imágenes que se han compartido en las redes sociales mostrando el misil guiado estadounidense golpeando un tanque ruso, como se puede ver el tanque no recibió daños graves, aunque eh, anteriormente se había dicho y se creía que con la ayuda de estos misiles sería posible reprimir con éxito los tanques rusos a distancias considerables no hay comentarios oficiales todavía sin embargo, algunas fuentes señalan que el incidente tuvo lugar en septiembre del año pasado cuando los misiles APKWS acababan de entrar en servicio a las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que está señalando el diario Avia.pro. Curiosa imagen de advertencia por parte del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso a Occidente, según diario eslavo y fue emitida el día de la victoria.